En este video tutorial vamos a introducir los marcos de textos y los marcos para de luego colocar las imágenes de mapa de bits. Col eh, vamos a comenzar colocando los, lo, las cajas de textos. Para eso nos ubicamos en la capa que corresponde. Vamos a elegir del menú superior el icono que está al lado de la flechita blanca selectora. Es un rectangulito con una letra A pequeña. Y vamos a dibujar. Nuestro marco de texto. Como este es un texto corto, lo vamos a tipear. Y por ahora le vamos a dar un formato que desde la ventana propiedades podemos elegir: ventana propiedades texto. Y ya podríamos empezarle a dar un formato eh, de forma manual. Más adelante vamos a ver que se puede usar lo que se llaman estilos, que nos van a permitir ahorrar tiempo eh, en lo que es el, el darle formato a los, a los textos. En cuanto al interlineado, le vamos a dar alinear a rejilla de línea base. Aquí se desaparece porque me falta espacio a la caja y queremos que alinee, no, está bien, con la tercera del rectángulo es con la tercera línea base, hacia arriba. Perfecto, ahí ha quedado nuestro título colocado. Vamos a hacer lo mismo con el índice. También vamos a construir, voy a usar la misma capa, vamos a construir el, el marco y por lo pronto podemos solamente... Eh, tipear el texto que corresponda lo vamos a ir introduciendo y más adelante le vamos a dar formato a todo el texto por lo pronto vamos a hacer solamente eso construir las cajas eh, ahora vamos a pasar a las cajas del párrafo de los párrafos mejor dicho que es como el que tiene más volumen de texto voy a hacer un sub menos acá también correspondería el otro título vamos a cambiar de capa y para eso también se usa la misma herramienta, introducir marco de texto, y vamos a dibujar las, los grandes rectángulos que corresponden a cada una de estas eh, páginas. Según nuestro modelo, tendríamos este párrafo, o sea, o esta columna llena, y acá solamente usando el último módulo. Bien, de igual forma acá. Y así vamos a ir dibujando todos los eh, cuadros de texto necesarios. Bien, hemos colocado todas las cajas de texto. Y ahora lo que les voy a mostrar es eh, el editor de texto. Fíjense, yo estoy acá con subtítulo. Y si yo quisiera editarlo y no tener que hacer un zoom acá, por ejemplo, o editar algunas otras propiedades que nos permite... Vamos a ir a este iconito que dice editar texto. Y fíjense que nos ofrece no solamente dar formato, sino que nos avisa que no tiene estilo. Por ejemplo, yo acá podría corregir en esta y colocar que, en realidad, es la página 4. Y, bueno, nos ofrece, eh, eh, por ejemplo, insertar algunos caracteres, eh, copiar y pegar, y otras eh, propiedades que bueno que podemos ir viendo más adelante y nos va a pedir si nos va si vamos a querer guardar los cambios le vamos a decir que sí bien vamos a continuar con los párrafos de textos y ahora lo que tenemos que hacer fíjense hemos, yo he construido los te, los, las cajas pero eh, las tenemos que eh, enlazar, que es lo que se llama, que es para que el texto fluya. Primero lo que vamos a hacer es colocar entonces eh, texto de muestra. Para eso vamos a ir a insertar texto de muestra. Y aquí en insertar le vamos a pedir que inserte 28 párrafos. Esto es porque luego cuando le demos formato va a ser más o menos la cantidad de texto que vamos a necesitar. Bien. Este iconito que está acá abajo y está en rojo, lo que nos está diciendo es que el texto está desbordado en, este, en esta caja de texto. Entonces, lo que vamos a hacer es comenzar a enlazar las cajas de texto. Para eso hay dos posibilidades, o sea, o hay varios caminos, que es, por ejemplo, ir a, eh, perdón, a Elemento, acá en elemento, enlazar marcos de textos y ahí fíjense cómo ha fluido de acá a acá el texto, de esta caja a esta otra. Para ver cómo eh, están eh, las secuencias de, de este fluido de texto en las cajas tenemos que ir a ver y decir eh, ver cadenas de texto y ahí fíjense que marca con una flechita. De esa misma forma podemos también Enlazar esta caja de texto con la que sigue, que sería en la siguiente página, con este icono que está en la barra superior que dice enlazar marcos de textos, y ahí se van, nos va mostrando la secuencia. Así vamos a ir haciendo hasta que termine, terminemos de eh, completar toda en, en la cadena que necesitamos. Fíjense que en esta página, en la estoy en la 5. Tenemos una imagen donde tiene una, una caja de texto que eh, yo le he puesto aparte porque no formaría parte del párrafo, o sea, del texto principal. Entonces, eh, le he puesto en una capa separada con una cajita aparte y simplemente la voy a saltear. Bueno, continuamos haciendo eso hasta eh, que completemos todo el, todo el encadenado en todo el texto. Recuerden ir guardando eh, seguido para que no vayan a perder el trabajo realizado. Ahora vamos a continuar colocando los marcos para luego insertar las imágenes de mapa de bits. Para eso vamos a cambiar de capa. Y al igual que los marcos de textos, el, el, el que sigue digamos, a la derecha es para colocar los marcos de mapa de bits. Por ejemplo, acá va uno de ellos, en esta parte va otro y así vamos a ir colocando los marcos para todas nuestras imágenes, según el modelo. Este llega hasta acá, hasta ahí. Para, el, para la imagen de bit que tiene eh, un recuadro, o sea, un, un marco que es circular, Vamos a usar la misma herramienta, marcos, para imágenes de mapa de bits. Vamos a dibujar un rectángulo. Si no nos hubiera quedado rectángulo, lo que tenemos que hacer es darle el mismo ancho que el alto, que es el, el alto, es el que nos está condicionando el tamaño del eh, cuadrado. Entonces, en el ancho le vamos a poner 168. Bien. Y acá desde forma, fíjense que aparece un editar y al lado hay un cuadradito. Vamos a ir a formas predeterminadas y vamos a elegir la forma círculo. Entonces, después cuando insertemos la imagen de mapa de bits, vamos a hacer que este texto fluya para que contornee la figura. Bueno, nos queda seguir insertando el resto de los marcos para las otras imágenes y pensar cómo tenemos que preparar esas imágenes de mapa de bits para que se vean nítidas al ser impresas.